Bienvenidos a mi canal Desvelando lo Oculto, un canal diferente donde poder mejorar tu calidad de vida a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Soy Raquel Yorca y hoy he venido a hablarte de la autofagia y el ayuno intermitente que tantos beneficios aporta a nuestra salud. Y muchos de vosotros os preguntaréis, ¿qué es la autofagia? La autofagia es como un mecanismo de supervivencia que permite a las células, a nuestras células, luchar contra situaciones ad muy adversas, ¿no? muy conflictivas, enfermedades, contagios, alergia, e grasa, parásitos, células cancerígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que se ha averiado o todo lo que no sirve en el cuerpo eh, se elimina. Nuestras células se lo comen y lo hacen, pero que muy bien, porque pueden llegar a curarte y a sanarte de cosas que médicamente eh, no tienen cura o, o solución. Tenemos que, que pensar que la mayor parte de las religiones y las creencias y las, las, la, la cultura de los pueblos ancestrales es muy rica. Y, y en cuanto a todas las religiones y todas las mitologías y todas las, las ¿cómo se dice? costumbres ¿no? culturales te hacen pasar por ayunos, ¿no? como el ramadán o el ayuno de cuaresma del cristianismo, es por algo. Tenéis que pensar que es por algo. Y también hay otra cosa que nos invita a pensar que también nos estaban diciendo la autofagia es sana, ¿no? La palabra desayuno. ¿Vale? Desayuno. Nuestro cuerpo eh, automáticamente practica un ayuno un poco largo que no es el suficiente para que aparezca la, la autofagia, pero sí que lo hace por la noche. Permanece siete, de 7 a 8 horas sin ingerir nada, para que el cuerpo se limpie y se regenere por sí mismo. Y esto, eh, vamos a ver, ¿cómo se sabe? ¿Quién lo descubrió? Pues vamos a la chuleta. El científico Christian de Du identificó este proceso y le dio nombre recibiendo el premio Nobel de Medicina en 1974. El japonés científico Yoshinori Oshumi recibió también el premio Nobel de Medicina en el año 2016 por sus hallazgos sobre el funcionamiento de este sistema de limpieza celular que evita la acumulación de residuos biológicos en el organismo ¿qué os ha parecido? Nuestro, organer, nuestro organismo se regenera se repara se desintoxica esto es una maravilla pero bueno vamos ahora a ver los beneficios de la autofagia que son muchos y múltiples vamos a la chuleta lo que hemos hablado, elimina las toxinas del cuerpo y sobre todo se merienda las células cancerígenas. Aunque por ahí también hay otras teorías de que eso puede tener un efecto rebote. Lo dejo aquí. Promueve la longevidad, favoreciendo la actividad del ADN y por lo tanto previniendo enfermedades en general. Regula la inflamación. Eh, previene enfermedades neurodegenerativas Todas, Alzheimer, Parkinson, ¿por qué? Porque reduce la acumulación de proteínas dañadas en el cerebro. ¿Se las ha comido? Ya no están. Reforzamos el sistema inmune. El instinto animal ante la, ante la enfermedad es ayunar. Cuando nosotros estamos malos no tenemos hambre. ¿Por qué nos obligamos a comer? Vamos a escuchar nuestro propio organismo y dejarlo en ayuno. Eh, porque la autofagia combate diversos patógenos invasores y además los combate muy activamente. Previene la, diabet la diabetes tipo 2 la, y la pérdida de, sens de sensibilidad a la insulina, preservando así la función del páncreas. Ayuda a luchar contra el cáncer, eh, toda la grasa que tienes te la quita y te hace adelgazar, eh, los procesos infecciosos se los come, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace la autofagia? ¿Cómo, cómo podemos hacer o qué es lo que debemos de hacer para que en, en nuestro organismo aparezca ese proceso de autofagia? Un ayuno de más de ocho horas, y un, es decir... Un ayuno intermitente, que ahora os explico. Eh, Se ha llegado a comprobar médicamente, a través de analíticas en los pacientes de estos médicos, que disminuye el colesterol, la glucosa, la hemoglobina glicosilada, insulina, triglicéridos, tensión arterial... Todo disminuye. ¿Cómo? Pues hay un modelo de ayuno intermitente que es el 16-8 consiste básicamente en realizar todas las comidas en un espacio de 8 horas dejando 16 las 16 restantes sin alimentos sólidos lo voy a explicar de una manera sencilla yo lo hago porque a mí me viene mejor así y lo aguanto mejor yo lo que hago es que ceno Pronto, a las 8, 8, de 8, 8 y media de la tarde. Y la siguiente comida que hago es la de al mediodía del día siguiente. Por lo que desde las 8, hasta las 8, desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente han pasado 12 horas. Vamos a contar. 8, 9, 10, 11, 12, 1 y 2. Yo estoy 12 horas, más 6, 18 horas sin ingerir alimentos. Podéis hacerlo de 16 horas. 16 horas seguidas sin hacer alimento. Mi marido, por ejemplo, lo hace al contrario. Mi marido come al mediodía, como, es decir, como muy tarde terminar de comer a las 3, a las 15 horas. Y desayuna al día siguiente. Lo que mejor puedas hacer, lo que mejor sea... Lo, lo, lo más llevadero, por decirlo de alguna forma. Yo, si me acuesto sin, sin cenar desde que he comido, a las 3 de la mañana estoy despierta con unos bocados en, en, en la boca del estómago que me tengo que comer lo primero que pille. Entonces, lo soporto mejor, el no desayunar. Vosotros tenéis que, que ver qué es lo mejor para vosotros y cómo lo podéis hacer yo comencé a hacer autofagia, ayuno intermitente eh, a raíz de un diagnóstico de un cáncer y os puedo decir que es altísimamente beneficioso mi salud mejoró ha mejorado, estoy de maravilla eh, como de la noche a la mañana cuando ya combates una enfermedad como, como, como, como un cáncer eh, ...es aconsejable hacerlo de dos a tres veces a la semana... ...si no padecéis ninguna enfermedad simplemente porque hagáis un proceso de limpieza... ...como el que se ducha... Eh, ...un ayuno intermitente a la semana os beneficiará muchísimo. Y yo he tenido una bajada de peso... ...no solamente por la autofagia sino por una, un cambio de alimentación a una alimentación sana, etcétera, etcétera, que me ha hecho perder 20, 22 kilos en un año, claro, pero 22 kilos. Lo bueno es que esto es como el mayor botiquín o laboratorio farmacológico que existe en el planeta. Te lo puedes curar todo haciendo ayuno. Y si estás en una situación muy crítica, planteate hacer, en vez de un ayuno intermitente, un ayuno de 24 horas cada 3 o 4 días. Tu salud, tu cuerpo y tu vida lo agradecerá. Nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis, en este canal desvelamos todo lo oculto, de aquello que la gente no habla porque o no tiene suficiente conocimiento o es un secreto arcano de la magia, de la ciencia y de muchas más cosas.